Hola muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a hacer una video reacción así rápida por un comentario que me acaba de llegar de este de Mente de Company, que decía Elment de y eh, algo que con el de mente, Pero y bueno, es No me mandó que reaccionar acá. Acá me mandó un link de una peliante de Google con Naruto, que hizo él. Y su canal y tiene como mil suscriptores. Que bueno, que vio que reaccione, pero tengo mucho menos que él. Tengo casi 2000 no, digo, pasar pasé los 2000 al menos. Bueno, le pillo que reaccione a este. Esta animación que, no sé si hizo él. Que bueno, a ver, tiene más de 800 mil visitas, tiene. 800 visitas, y bueno, esta es la primera parte la pelea. Que duda un minuto cerca. Más de un minuto, digo, que duda esto. Y ok. Y a ver, voy a reaccionar acá, digo, y a ver que pase que, que contiene esto sin más que hablar bueno voy a darle play y a ver qué es El hombre que solo es grande cuando está de cosas que pasan por eso a ver sorprendeme Ay, pero está... Porque me... Está muy chico, casi no veo nada. Comparan con ese idiota. Ah. ¡Fíjese, imbécil! ¡De veras! Ahí, Ahí está. está, mi, mi supuesto, supuesto ponente. ponente. <risa> Goku con el tonto de Naruto Pues a tontos como tú coloquémosles Naruto. No me vengan a joder con que respete algo cague, Más bien permíteme que encima tú yo me cague Yo no soy un bruto con la churi que en te anulo Si yo fuera Naruto tú tal vez serías Gokulo Eres un orangután Más feo que el carajo Yo soy Hokage el gran Porque mi mujer me mantiene Sí, soy orangután por el tamaño de mi pene Mis músculos indican un fuerte potencial Y tu cara me indica un marginado social Yo soy joven aún Y he entrenado mucho En cambio tu Goku Eres un puto cucho Tú tienes pene Yo tengo cojones Goku le teme a las inyecciones Continuada Ok estuvo bueno este si sí, está muy cortito pero si sí, estuvo bueno a ver la parte 2 a ver que continúa esto a ver. Contra este mariquita El cuerpo de Tarzan pero con la cara de Chita Goku con su rap solo está haciendo loso Pues le voy a ganar y ese man está celoso ¡Ah! Con un solo golpe a este gay yo lo destrozo No estoy cucho, soy el rey y tú eres un mocoso Yo rapeo muy bien y tú eres una escoria Mi serie es la ley, es la mejor de la historia ¡Ah! Dragon Ball es lo mejor que han podido inventar de lo confió no nos van a superar He matado a los malos y he hecho muchas cosas más Mato a todos tus amigos con un Kamehameha <risa> Yo soy el ya Naruto, de la serie soy el jefe A tu serie la jodieron con el Dragon Bola F Oye, presumido, <risa> yo también tengo que contar Porque también se hace en la <risa> en Rasengan ¿Eh? Ah, esta música... <risa> rosintas Peleas sin armas, estúpido. De malas bien como sexual. Ya, acabemos con esto. De uno. ¡Ah! Maricón, pulito. ¿Eh? ¡Sí! No los iba a defraudar. <risa> ok, eso fue todo. Luego Julio ganó al Naruto y ya está. <risa> Ok, estuvo eh, bien, sí, pero um, está bien animado todo, pero, bueno, al menos estaba bueno Y ok, gente, esto ha sido la reacción de hoy, espero que te haya entretenido un poco, te haya gustado, la verdad, ha sido bastante bueno esto. Estoy un poco medio en... mijándome en el celular porque, no sé, mi modem creo que falló hoy, lo estoy conectado a internet del celular y... Se está calentando y se va a bajar las de y se va a cortar internet, en serio. Así que bueno, por eso ya lo termino rápido. Entonces, bueno gente, si te ha entretenido este y si quieres que vea más videos de este youtuber, eh, dale un like, compartidlo, suscríbete a este canal para más eh, reacciones, gameplays y reviews como este, eh, reviews en el canal. Y bueno, eso es todo, me despido, soy soy Ultimate, nos vemos, hasta luego.